Hola, este es un mini tutorial en el que planteamos un ejercicio de diseñar un biestable T con carga de datos síncrona. Para este tutorial es importante que entiendas los distintos tipos de biestables y que hayas visto el tutorial de conversión entre biestables. Es importante que sepas lo que son las tablas de transición de estados y las tablas de excitación de los biestables. En el tutorial de conversión entre biestables vimos un método para implementar un biestable a partir de otro biestable conocido. Este método nos vale para implementar cualquier otro vía estable, aunque no sea estándar. Esto es, yo puedo diseñar vía estables con distintas funcionalidades. Por ejemplo, en este tutorial vamos a ver la implementación de un vía T con carga de datos síncrona y luego vamos a plantear cómo podríamos hacer un vía T con carga de datos e inicialización síncronas. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Queremos un Viestable T con un dato y una carga síncrona. ¿Cómo podemos hacer un estable T con carga? Para esto te recuerdo el tutorial de la conversión entre Vía Este tutorial es bastante importante como hemos visto porque nos permite crear cualquier vía estable que queramos. En este caso queremos un Viestable T con un dato y una carga síncrona, importante que va a ser síncrona, por lo tanto es solo activa en el flanco de subida de reloj. Y para ello, ponemos la tabla de funcionamiento. Cuando la carga es 0, queremos que funcione como un biestable T. Esto es que cuando la T vale 0 se mantiene el estado. Y cuando la T vale 1 se invierte el estado. Y cuando se da la orden de carga, cuando la L vale 1, lo que va a hacer es que se carga lo que tengamos en el dato. En el estado vamos a tener lo que tengamos en el dato. Y esto es como un biestable D. ¿Cómo lo hacemos? Extendemos la tabla de transición de estados. Y vemos que funciona igual cuando la L vale 0, funciona como un biestable T. Cuando la L vale 1, funciona como un biestable D. Vemos que lo que hay en el dato pasa al estado siguiente, Q más 1. Para hacer esto, primero obtenemos la tabla de excitación del biestable D. La añadimos. Esta es la salida de nuestro circuito combinacional que queremos calcular. Hacemos la tabla de Carnot. En este caso son 4 entradas. pues Tenemos 16 casos posibles. Tenemos este grupo, este grupo y este grupo. Estos son estos grupos y nos sale esta ecuación en suma de productos. Y la podríamos hacer, y ya haciendo esta ecuación en suma de productos, tendríamos nuestro biestable T con carga. Esto lo podríamos haber hecho así, pero también, si te fijas, esta ecuación tenemos aquí L negado que lo podemos hacer factor común y esto de aquí es un XOR. Por lo tanto, no podemos tener esta ecuación simplificada. Ambas son equivalentes, o sea, cualquiera de las dos vale. Si nos fijamos en esta ecuación, nos sale este circuito. Y este circuito vamos a analizarlo. Cuando L vale 1, el dato de entrada es el que va a tener el estado. Y esto es un viestable D. El dato de entrada pasa al estado. Por lo tanto, esta es la parte del viestable D. Así que cuando L vale 1... El dato entra en el biestable y es el biestable D. Esto es lo que podríamos haber hecho intuitivamente. Si L vale 1, quiero un biestable D. Y si L vale 0, si L vale 0, pasa el dato del XOR. ¿Por qué es un XOR? Si recuerdo cómo funciona el XOR, cuando la T vale 0, yo quiero que se mantenga el dato, la puerta XOR. Cuando una de las entradas vale 0, a la salida tengo lo que tenga en la otra entrada. Por lo tanto tendría B en este caso. B pasaría a la salida. Por lo tanto, cuando una de las entradas vale 0, deja pasar a la otra. En nuestro esquema del vía estable, Q sería el que pasaría y por lo tanto se mantendría el dato. En el caso de que T valga 1, lo que pasa es que se invierte el estado. Cuando T vale 1, si Q vale 0, en el tiempo siguiente valdrá 1, y si vale 1, pasará a ser 0. En la puerta XOR, cuando una de las entradas vale 1, a la salida tenemos la otra entrada negada, como si tuviésemos una puerta inversora. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, cuando la T vale 1, tendremos Q negado, que es lo que queríamos. Así pues, cuando L vale 0, se comporta como un bistable T, pero este biestable T, si lo hacemos en función de un biestable D, nos queda así. Ya lo hemos visto por el funcionamiento del Xor. Y si nos fijamos, es la parte de este multiplexor. Si no te acuerdas cómo funciona un multiplexor, hay un tutorial para ello. Pero al final, un multiplexor lo que hace es elegir entre dos opciones. Por lo tanto, la L es la que elige. Cuando la L vale 0, elijo que funcione como un biestable T. Mientras que cuando la L vale 1... Elijo que funcione como un vía estable D. Y el multiplexor lo que me hace es seleccionar una u otra. Yo podría haber hecho este vía de esta manera más o menos intuitiva, en la que estoy seleccionando una funcionalidad, vía T, o la otra funcionalidad, vía D. Y la selecciono con un multiplexor. Con esto ya tenemos nuestro vía T con carga de datos. Vamos a ver ahora el vía T con carga de datos e inicialización síncrona. Vamos a verlo solamente por encima. Este sería el biestable T que queremos hacer con su entrada T, el dato, la orden de carga de datos síncrona y la inicialización síncrona. Al decir síncrona significa que solo se activan cuando hay un flanco de subida de reloj. En vez de hacer el mapa de carnau de todo este biestable con sus cuatro entradas y su estado que hacen cinco variables y se queda un mapa de carnau un poco complicado, una alternativa es combinar dos vías estables que ya conocemos. El que acabamos de ver, el viestable T con carga síncrona. Y en el tutorial del contador BCD de ascendente hicimos el viestable T con inicialización síncrona. Puedes ver ese vídeo para ver cómo se hace, pero yo te recomiendo que lo hagas por ti mismo y que luego compruebes en el vídeo que es así. En la descripción de este vídeo tienes el enlace a este tutorial y el minuto en el que se explica. Así que combinando estos dos biestables nos saldría este biestable de aquí, que este biestable es el T con carga de datos e inicialización síncrona. En este biestable podemos ver que cuando la entrada I vale 0, tenemos un 1 en esta puerta AND, y ya sabemos que un 1 en una puerta AND deja pasar la otra entrada, por lo tanto está dejando pasar al T con carga síncrona. Por otro lado, cuando la entrada I vale 1, tenemos un 0 en la puerta AND y un 0 en la puerta AND no deja pasar la otra entrada y lleva un 0 al dato. Por lo tanto está inicializando el vía estable. Con esta manera tan sencilla de combinar estos dos vía estables y con el conocimiento de las puertas AND y los multiplexores que ya tenemos, podemos hacer de una manera rápida este vía estable que en cierta medida es complicado. Si quisieses que la inicialización y la carga sean activas a nivel bajo, lo que tienes que hacer es cambiar unos por ceros y cambiar los inversores. Esto es, tendrías que cambiar el inversor este por simplemente un cable y aquí cambiar el 0 por el 1 y por el 1 por el 0 que había antes. Haciéndolo así, este vía estable es el mismo vía estable que antes, lo único que la carga y la inicialización son activas por nivel bajo. Y esto porque lo queremos, porque si has venido aquí porque estás viendo el tutorial del cronómetro, estos contadores, el 162 y el 163 de la familia 74, la orden de carga e inicialización es a nivel bajo. Por lo tanto tienes que tener esto en cuenta. Bueno, este era el tutorial. Ha sido cortito, simplemente para aclarar y para hacer un ejercicio. Gracias por ver el vídeo, espero que estés bien. Un saludo.